Hola, hola, hola. Desde pues aquí somos contando un día en la taberna y hoy volvemos a Total War Warhammer 2. Nuestra campaña con los caballeros de Caledor. Este es nuestro vídeo número 40 creo recordar. Y básicamente, bueno, estamos haciendo aquí movimientos en la zona norte para asegurar nuestros asentamientos. Tenemos aquí una pequeña rebelión de hombres bestia que no trataremos en sofocar y ya. Aparte de eso, es continuar consiguiendo eh, fragmentos de monolito. Defendernos aquí bien Con Imric o gracias a Imric Y ya eh, ir a muerte A por este último eh, Ritual que veremos Que desemboca Ahorrar dinero y a ver si Con eso podemos continuar eh, Con la reconstrucción De todo el reino A ver qué teníamos pendiente Aquí, este señor y ya está Me lo voy a traer de vuelta Eh porque aquí, como Ay. tampoco estamos haciendo mucho... Vale. Tenemos cosas por construir o por reconstruir. Vale, vamos a meter dinero aquí en... Sí, en bajar La torre negra de Arkham. La pirámide negra. No podemos construir nada. Vale, me parece bien. Numas. Uf, Numas tiene para poder construir, ¿eh? Alvaraz... No, es que todas estas son... Como más secundarias. Es eso, podríamos ahorrar y mejorar. Pero bueno, vamos a poner... Pequeños asentamientos. Y ya está, con eso crecemos. Vale, perfecto. Ok, continuamos. Y listo. A ver ahora qué, qué se nos aparece. Pero vamos, tenemos que conseguir volver al esplendor que tenía nuestro imperio. Porque vamos, el caos nos ha hecho mucho daño. Pero mucho, mucho, mucho daño. Nagarón, la verdad es que tiene una potencia Ahora que se, como se juntaron con los otros pf, Tiene muchísima potencia militar Que bueno, nosotros tenemos ahí a Enrique en la frontera Y con eso podemos más o menos Aguantar bastante bien Pero pf, Es que además es eso, es el punto en el que estamos ya de partida Que cuesta la vida Porque uh, uh, uh, uh, uh, uh. Estando atollador, causa miedo al propio héroe se lo podemos poner. Acorazado y escudado, experto cuerpo a cuerpo, me parece bien. Me parece bien que cause miedo el héroe. Vale, perfecto, pues nada, vamos a luchar. Empieza duro, no tenemos ni guarnición, ¿eh? Me parece extraño que no tengamos guarnición. Bueno, a lo mejor... No, no lo sé, la verdad es que no es no sé el motivo, pero bueno... Ahora, si no conseguimos vencer, haremos todo el daño posible y ya luego pasaremos a barrer y ya está. No nos debería ir mal teniendo en cuenta que tenemos leones de gracia. Que pueden hacer bastante daño a sus unidades escudadas y con los arcos nos podemos quitar de en medio mucha morralla. A lo mejor lo que me va a hacer daño es esto, lo que más me va a molestar es esto, pero bueno. Veremos, no, cogeremos este cuello de botella, entraremos por aquí y ya está. Él seguramente vaya a querer esperarme con sus proyectiles Sí, porque tampoco hay margen para mucho más Vale Ok, nos vamos aquí Y nos colocamos Vale Uff No tenemos margen para Para ponernos muy anchos, eh Oh, espera, tenemos cuatro de De lanceros Vale, vale, vale, mejor, mejor, mejor un poquito más para allá, vale Y vamos a juntar todo esto en el grupo 3, por ejemplo Vamos a poner aquí A los leones, eso es Eso es Y Eso es, vale, con esto vamos a hacer El grupo 2 Y con los arcos, vamos a juntarlos todos Aquí más o menos Vale Perfecto El grupo 4 y aquí Al señor nos lo vamos a poner en el grupo 1 Que viene esta poción, perfecto Vale, estamos. Vale, vamos a fijar esto y esto. Y los arqueros. Bueno, los arqueros sí por el movimiento, pero fuera de eso. Vale, pues vamos a avanzar y nos colocamos. Maravilloso. Vale, aquí los t... Uh, uh, uh. Ah, digo, ¿qué pasa? Los tirapiedras, estos. Vale, rezar por no recibir mucho daño y con eso nos conformamos, la verdad. Epa, epa, epa, epa. Vale Vale Castigadme esto No, no, no, no, así Vale, Castigarme eso, eso es Vale, el señor vamos a aventurarlo ahí Vale, vamos a ir abriendo camino Venga, una una de de leones blancos y el señor es que el resto del problema es que no lo vemos tío y eso es lo que más me molesta de todo vale, vamos a colapsar aquí vamos a colapsar aquí, vosotros aquí es que un choque frontal es una barbaridad para nosotros vale, nuestro señor la poción hay que derrotar eso como sea Vale Vale, vale, vale, ahora eso que está fuera ya De juego Vale, cargada así por detrás, quien no quiero la cosa Llega, llega, llega, llega, olvídate del resto, olvídate del resto, tú llega aquí Que va, aquí en el lado derecho ya que estamos perdiendo el flanco Nuestro señor no llega contra su señor, yo es que quiero que llegue para poder hacerle daño que lo tienen aquí bloqueado a muerte. Venga, ábrete paso, hijo. Nah, imposible. Nah, nah, nah, que va, que va. Imposible. imposible, imposible, imposible, imposible. Casi conseguimos matar a uno de los tigres, pero no lo hemos matado porque mira. Nah, colapsar y ya está. Cuerpo a cuerpo, no, no, no, se acabó Les hicimos mucho daño en una unidad, se acabó Derrota los carroños en el banquete, bueno No se pudo hacer mejor Bueno, tampoco había margen, ¿no? Para, para poder defenderse decentemente Porque era o ir o nos reventaban a pedradas y ya está <risa> Ah, vale, sí, este es el ciclope que nos hemos cargado. Y ya está. Bueno, alguna que trabaja suelta, pero fuera de eso, nada más. Vale. La guarnición con el. Bueno, no sé si tendremos guarnición con el muro. Ah, no, literalmente. Vale, nos han reventado la llanura. Vale, robado por el enemigo, muerto en combate, asentamiento asolado. Tecnología investigada, yelmos y carros. Vale, yermos plateados y carros. Tenemos 3000. ahora la pregunta es, ¿dónde fueron? Vale, vamos a venir a vagar, en la torre negra de Arkham tenemos capacidad, vale, vamos a meter esto aquí, ¿dónde podemos reclutar? A ver, es que aquí en Casabar podemos reclutar un montón, vale, vamos a bajar con este señor aquí, vamos a proteger vagar, y aquí en la pirámide negra. Vamos a reclutar otro héroe. No, reclutar un señor. Le mueve la codicia. Uf, este estaría muy bien. 20% menos de las unidades de dragones. Qué guay, ¿vale? Buena salud. Pues que no sé si tirará por este, eh. Bueno, no, porque si no vamos a sacar dragones es tontería. Resistencia física Experiencia por turno Me gusta Ah, y, y por qué princesas, ¿no? A ver, fuerte Armadura, fuerza al arma Masacre letal Mola La lanza ámbar Firmeza Tiene bonificación de carga y liderazgo Personalidad vengativa Arqueros uff este está muy bien, ¿eh? Que tengamos potencia con los arcos Además, con lo que me gusta a mí Vale Nos vamos a quedar a esta mujer La vamos a meter aquí Y vamos a reclutarle ¿Qué? Arcos Vaya Mejor <ríe> Vale, además de esto Le vamos a subir Vamos a asignarle ya puntos Inspiradora ya del arco Sí Uno y otro punto, ¿no? Ah, no Vale Bueno No pasa nada, está bien Es munición ¿Qué vale. Oh, oh, oh. Podríamos subir el reponer tropas. Este ya tiene la inmortalidad. Surian. No. Vale, vamos a meterle esto, pero ya por meterle puntos en combate, ¿eh? ¿Y aquí qué hay? Nivel 3 ya de asentamiento no hay me es que lo vamos a tener Ahí parado y ya está eh, eh, espérate No tenemos dinero para poder asesinarlo Vale, pues aquí nos vamos a quedar Vale Y nada, ya no tenemos más ejércitos que mover Vale, tecnología uh, Vale, ¿qué tenemos? Ya está, no tenemos avances militares 3 es de águilas gigantes, leones de guerra y fénix. No tenemos ninguna de esas unidades, es que nos da un poquito igual, carros y caballería. Vale, vamos a meter esto que son dos turnos y por lo menos hacemos tiempo y ya está. Vale, pues nada, con eso fin de turno y como ya sabéis, aguantar, hacer economía y para adelante. Vale, bueno, veremos, veremos, veremos Hay que parar esa rebelión como sea posible y, y espero que sea pronto Porque si no vamos a tener muchos, muchos, muchos problemas Porque iban, iban cargaditos, eh Bueno, veremos No, no podemos estar perdiendo territorios por rebeliones y ya está Uh, vale, lo hemos descubierto, ¿dónde ha amanecido este señor? Pero se marchó Junglas del sur Bueno, ya lo sabíamos Tampoco nada nuevo Aquí viene una rebelión a salvarnos de esto Pero yo creo que ni de milagros Somos capaces de reventar eso, ¿no? ¿Qué tenemos? Cuatro lanceros y cuatro arqueros Uf. No, yo creo que mucho daño va a ser esto, ¿eh? Y teniendo en cuenta que tienen los cañones... Uf. Un poco peligroso Ese combate allá abajo Vale, ¿qué más tenemos? Vale, volvemos a tener 3000 Me gusta La torre negra, no Fuentes de la vida eterna, ¿aquí ¿qué tenemos? Ah, bueno, mejoras en Numas Ah, Estamos en las mismas, ¿no? No podemos mejorar aquí nada Avances militares 3 que desbloquea? Avances militares 4 Claro, es una tecnología a la que no llegamos ni de milagro Avances militares 4 Esto estaría genial Pero son 10.000 Y podemos sacar príncipes dragón, ¿sabes? Y un dragón estelar No, es, de, es demasiado Pero no, no llegamos Avances culturales ¿Y esto qué era? Avances comerciales no No, no, no No, porque la aguja no se puede subir y Galvaraz, orden público Vamos a tirar por esto el paseo Que va a costar 8 turnos de construirse Dios <coughs> iba a decir, no pasa nada si lo perdemos Pero en verdad sí que pasa si lo perdemos Así que vamos a meter aquí La plaza Y listo ¿Llegamos a Antoch? A ver si podemos sacar el tesoro de Antoch ¿No llega en un turno? Me muero ¿Oye? No le gusta, eh No, no llega por alguna razón Ok Vale, vamos a ahorrar dinerito Y además Vamos a poder luchar aquí 19 No sé si Tirar a saltar unidades. Me Está bien. Es un noble oscuro de nivel 17. Vale. Vamos. Bien. Se celebra. Provoca nuestro luchar contra los oscuros. Vale. A ver. A ver si podemos hacer la jugada de... Ok. Nos unimos a Imrik. No. Lástima. Pero bueno. Vamos ahora a asediar aquí. No, así era. Atacar aquí. Huye si te apetece, ¿sabes? Maravilloso. Vale, vamos a disfrutar de esto. ¿O oh, esto qué es? Liderazgo y este. Ah, liderazgo también. Vale, libramos batalla. A ver cómo aguantan los elfos oscuros el fuego de dragón. Spoiler, no lo aguantan. ¡Buah! Encima en este mapa, tú, que es el cuello de botella máximo... No, no, o sea... Va a ser fuego y destrucción. Vamos a disfrutar de esto, pero bueno. Cosa mala, chicos. Pero muy vasto, muy vasto, muy vasto, muy vasto. Muy vasto. Vale, nos vamos a poner nosotros aquí en línea, en arco. Oh, es que... Vale, arriesgado. Vaya salió mal vale como ya sabemos nuestra formación va a ser estándar anchos y creando hueco para nuestros arqueros. vaya hombre vale, ahora sí ahora, nuestros arcos aquí eso es, bien anchos eh, vamos a meter los grupo 4 además los leones blancos aquí, aquí... Vale, vamos a abrir esto un poquito más. Eso es. Para tener un hueco decente para los leones. Eh, grupo 6, ¿está bien esto? Sí. Vale, vamos a meter todos estos dragones... Vale, aquí en este rincón. Y esto va a ser nuestro grupo 3 para tener acceso rápido a ellos. Imbric eh. aquí, nuestro noble aquí... Nuestra... Vale. Esto va a ser el 1, esto va a ser el 2. F Vale, vamos a meterlo aquí. Y lo vamos a llevar en el grupo 7, porque es el que toca. Vale. Imrik yendo de cara y ya está. Vale, perfecto. Ahora. Toda esta gente... Vamos a moverlos hacia adelante. Estos... Vamos a ir acercándonos por aquí. Luego el grupo 3 que se vaya acercando por aquí. Ahora vamos a recoger todo esto. Y nos vamos a acercar aquí. Aquí. Aquí. Vale, que me gusta. Opa. Vale, Imrik, hijo mío, acércate. ¿Por qué tanto miedo? ¿Eh? ¿Por qué tanto miedo? Vale. Venga, venga, venga, venga. Además, todo esto nos acercamos un poquito. Bueno, Imrik. Venga, y fuego. Vale, vamos a hacer ya que esta gente colapse aquí, eso es, esto es aquí Vamos a buscar con esto esto, vamos a buscar con Imrik aquí, vamos a buscar con nuestro noble aquí Aguanta, sí, vale, Imrik, el cuerno, te necesito Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale vale Y además a su héroe, echar eso, perfecto, vale, vosotros aquí, vosotros aquí, tú aquí Amaga, aquí a perseguir. Tú aquí también. Venga, ahí. Si aquí hay sitio para todos. Vale, vale. Colapsamos en todos lados. Eso es. Eh, hey, no me creo que se te vaya a escapar. Nah, perfecto. Maravilloso. Vale, continuad, continuad, continuad. Hay que reventarlos. Eso es, eso es, masacre por todos lados Masacre por todos lados Así ah, si nos ha sobrado magia Vale, a ver, ahora que nos hemos levantado Un poquito de fuego, nunca viene mal ver, vale, apártate campeón Vale, más fuego aquí, eso es, yo me fío Venga Síguelos. los... Nah, perfecto. Sí, sí, sí, sí. Vale, y aquí en este lado, ¿cómo estamos? Como Uy, Imrik. Ah, oh, aquí en el borde. No sé si lo han... Han llegado a tumbar. Vale, perfecto, nah. White Lion. Es que lo que nos queda es acabar de limpiar Y un poco más Vale, vamos a darle velocidad a Nuestra maga cómo va Maravillosamente bien Después de esa carga está hecho ya ¡Uy, no! ¿Cómo le ha pegado Venga no, Acaba con los restos Doña, y ya está, disfrútalo Venga, una última llamarada y cerramos batalla. No mueren, hola. Parece una falta de respeto, que no se acaben de morir. Venga, ¿llegamos o qué? Venga, va, finalizamos batalla. Listo. Porque ya era morrayita lo que quedaba. Tampoco nos íbamos a calentar mucho más. Siete pérdidas en total, ¿eh? Siete pérdidas. El ¿eh? 595. Y, o sea, y se ha salvado, ¿eh? Y se ha salvado. Lo teníamos que haber matado. Nah, pero el fuego de dragones horroroso. O sea, este ejército cuesta una pasta. Porque cuesta una pasta. A pesar de que no tenemos nada... O sea, nada más caro. Aparte de los dragones. Pero, uf, entre los arcos, el, na, la maga, todo, todo, todo, todo. Mil, y los saqueamos a muerte. Uh, espadas de escrimo, me gusta. Vale, perfecto. Nivel extra para aquí, para este señor. Que no sé qué le queda ya, pero... Pues no sé muy bien qué le queda, pero le vamos a poner liderazgo y ya está. Porque magia tampoco... Ah, liderazgo. Vale. Apañado. Y podríamos asaltar fácilmente la costa a la serpiente, ¿eh? Vamos a sediarlo, porque al fin y al cabo esto es dinero. Autoresolución y para adelante. Maravilloso. Dime que me das un dineral. Pues te saqueo y me voy. Y al próximo turno. Y encima. Te hago eso y encima te saqueo. Ah, no puedo saquear. Feo está eso. Bueno, y ahora te ocupo. Oye, pues tranquilamente. Me ha gustado. Maravillosa jugada. Vale, ¿de dónde podemos sacar ahora... Eh, la pirámide negra, que poco. Oh. Aumentan los ingresos un poquito, ¿eh? Me gusta. Pero es un dineral que no sé si podemos asumir. Lo que sí que vamos a hacer es. Vamos a sacar aquí ejército un poquito más. Vale. Es que Gorgazán... Está... Va, va a caer, ¿eh? O está cayendo ya Vale, vamos a sacar aquí el paseo Me gusta Y no tenemos dinero para más Vale ¿Hemos recuperado la pasta? Sí La torre, ocho turnos mm, Y no hay dinero para el paseo Vale, bueno, no pasa nada Está bien vale, lo de la rebelión ya era algo que sabíamos No sé si podemos salir a defendernos Vamos a probar Derrota valerosa ¿Por qué razón? Bueno, por el héroe y el cañón Pero fuera de eso tampoco está mal Vamos a liberar la batalla Yo creo que podemos, somos capaces de liberarnos Probemos Probemos, probemos. Hay que jugar. Hay que ser listos, hay que ser listos. Porque tiene un montón bueno, un montón de morraya. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco batallones de hachas. Pero bueno, hay que ir reculando, ir tirando flechas por un lado, flechas por otro lado. Y a ver si con eso lo podemos sacar. Vamos a hacer dos grupos, a ver si nos podemos separar, y haciendo dos grupos, somos capaces de ir como reculando las. con, con los batallones de flechas. No me parece, no me parece una jugada tan loca, eh Vale, vamos a tirar más con este hacia el centro Vale, y vamos a poner dos Exacto, dos de flechas aquí Vale, y esto va a ser Tú y tú, vais a ser el grupo 1 fijo Y vosotros dos vais a ser el grupo 2 fijo Vale, perfecto Y ahora estos dos aquí Así, anchitos Vale Que vais a ser otro grupo fijo Y vosotros dos aquí detrás y algo más separados, vale, perfecto. Y a ver si somos capaces de ir reculando poco a poco. Guau, guau, que ¿eh? base, nos tiran a nosotros. Eh, ¿Cómo era? así, Si no me equivoco, no. Más o menos. <ríe> A ver si podemos disparar antes de que nos hinchen la cabeza. Venga, sus arcos. Vale, vale, vale. Hay mucho daño de arcos, está bien. Vale, vamos a parar esto, pero aquí desde este lado vamos a tener que recular, o vamos a querer recular un poquito. Uf, que va, no aguantamos. No, no, no, no, no, no se aguanta esto, ¿eh? Vale, vale, vale, si sí, volvéis, sí. Si sí, volvéis, sí. Claro, esto ya es un poco masacre, la verdad. Nah, ha sido un poco estrepitoso todo. La, los cañones infernales estos son una locura para nosotros. O sea, literal que no nos dan oportunidad. Es que se hinchan a dispararte literalmente se hinchan a dispararte. O sea, es un fuego de artillería brutal que no puede responder, mira, boom, venga, un cuarto de Vamos a mamarla vale, bueno, yo qué sé, se hizo lo que se pudo vale, vale, vale, vale, eso está bien es que mira, estos dos batallones tío. están aguantando lo que no está escrito, eh aquí ya huyen Vale, bueno, nuestro señor vuelve al combate. A ver si con eso podemos sacar algo. Vale, vale, vale, vale, vale. Ojo, vale. Los arcos vuelven aquí. Aquí. Claro, a los de escudo no, por favor. Es que terminan la moral. Te, pero te miran muchísimo la moral Te cae un pelotazo desde el cielo Y te hunde la vida Nah. Derrotados No fue tampoco una derrota estremitosa Bueno, a ver Teniendo en cuenta las condiciones con las que veníamos a pelear Pues mira Pero hemos sacado bajas, eh Me ha gustado No ha estado mal Teníamos que haber jugado un poquito más rápido, yendo para atrás, o esperándolos mejor, no sé. Bueno, está bien, poco a poco. Bueno, pues mira, eh, 15 bajas, 31, 29 también este de lanceros. Pues bueno, está mal, eh, Pérdidas 150, 262 nosotros. Bueno, con esto ha sido una derrota un poquito amarga, pero bueno, con esto cerramos el capítulo. Y simularemos el turno pero ya teníamos claro que Yotec creo que era que lo íbamos a perder y que no no Jotek, y que no íbamos a poder ir más allá porque no no había por dónde cogerlo eso pero bueno Uy, uh, se han revelado y han venido aquí hacia el sur bueno, por lo que sea, nosotros hemos conseguido costar a serpiente Y eso me gusta oh, Vamos a repararlo 600, vale, bien, bien, bien Y tenemos el puerto vale. El templo de las calaveras Y luego la selva maldita está ahí Pero es derivar un ejército que no queremos Vale eh, Bueno, veremos dónde aparece el emboscador Pero bueno Rebelión inminente en Joatec Ya lo sabíamos Vale, así que uh, Tenemos ritos disponibles Uf, 2000, a lo mejor nos queremos gastar en este para el, la invocación de Surian. Mm. No, vamos a guardarlo. A lo mejor para el próximo turno. Listo. A ver, ¿cómo se queda la situación? Haremos un pequeño análisis de, de cómo está todo. Y, bueno, es que mira lo que ha salido aquí, tío, encima están ultra reabrotables, ¿sabes? No, nah, eso. A ver, Nagaron a ver si se mueven hacia nosotros. Uf, tiene, es que tiene un... Nagarond, al haber hecho la, conf, la confederación, tiene un montón de cosas que simular. Normal que le cueste a la IA tropecientos. Vale, nada es que ni me voy a... O sea, los hemos re reventado y vienen más fuertes. La nah, autoresolución, que nos destrocen y ya que cada uno haga lo que le dé la Vale, esto sí que nos interesa Fua, hasta aquí al norte se han venido. Vale, convocar, el rito se acaba. Esto es lo que dijimos. Vale, pues creo que nos vamos a movilizar hasta la Torre Negra para poder defendernos de este señor. Pero este ejército no va a poder. Y eso está muy mal. ¿Qué podemos investigar? Vale, vamos a poner la de las águilas, pero... Tampoco nos interesa mucho A ver, vamos a recoger esto Buscar en ruinas, a ver si podemos sacarlo Vale, ¿qué nos falta? Aquí hay un 3 Y rojo Y aquí hay un 3 amarillo, con lo que no se puede Tenemos un 2 morado aquí Un 2, un 1 Vale, entonces Aquí no puede ir ni un 3 Ni un rojo 100% Un 3 amarillo tampoco Un 4 azul. Un 4 azul puede ser, pero el 1 amarillo no, el 1 azul tampoco, el 1 morado. El 1 morado podría ser. Porque el 1 morado podría ir o aquí, o aquí, o en cualquiera de estas tres. Ah, no, o en estas dos, o en estas dos podría ir el 1 morado. Teniendo en cuenta... Voy a tirar por el 4 azul. Efecto. Oh, y no tenemos movimiento. Liada. Uh, bajar puede sacar esto. Mm, mm, mm. Vamos a movernos de la pirámide negra a la, a la torre negra. Porque además la torre negra tiene... Vos oh, está subiendo. Vale. Vale, vale, vale. Nos movilizamos aquí... No sé si vamos a poder reclutar, probablemente no, porque estamos en... no. Vale. Khemri... bueno, esto... Tampoco... Es que sea de nuestro máximo interés. Porque lo que queremos es poder llegar a una de estas. A mejorar esto, a mejorar esto... Y la torre... ¿Cómo vamos con la torre? No llegamos tampoco. 7.300. Vale. Me encantaría ver coger esta torre lo más pronto posible. Yo creo que vamos a ahorrar literalmente para a eso. ¿Esto es barato? 2.000. No. Vale, pues vamos a ahorrar... El paseo, el orden público Es que aquí está bajando esto, eh Aquí esto está bajando Vale, ok, bueno Vamos a cerrar el capítulo aquí Después de ver Todo lo que hemos visto Y Y, y, y nada, con eso Bueno, vamos a mover a Imrik Para que gane con Valdes Podemos conquistar de Sí Veremos cómo nos movemos Lo dicho Espero que os haya gustado que estéis disfrutando lo de siempre. Seguidnos en, en Twitter, que van a estar los dos en la descripción, tanto el de Kiwi como el mío, que comentamos un poquito de todo. También, seguidnos en Twitch, que abrimos directo ocasionalmente, pero ahí estamos. Y por último, suscribiros a la tabla de Negra. Estamos haciendo contenido casi diario, o al menos intenta si de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.